A raíz de la postura tomada por la Iglesia Católica, en la cual se expresó que el gobierno está en la obligación de aplicar sin demora y con seriedad las leyes migratorias del país. El sacerdote franco macorizano Ramón Alejo Cruz, mejor conocido como Padre Mucho, dijo, se debe velar porque las leyes se cumplan sin olvidar la importancia del ser humano. Dominicana, República Dominicana no puede asumir el problema claro. Primero, porque no lo hemos provocado nosotros. Después, porque no tenemos tampoco las condiciones económicas para asumir, ni siquiera cultural. Los ciudadanas culturalmente son más fuertes que nosotros y se nos imponen. ¿Qué vamos a hacer para que esto se solucione lo más dignamente posible, lo más humanamente posible? Que es una que tiene que ser de iglesia. Hay que respetar la vida, y hay que crear condiciones. Vamos a hacer una ley migratoria que respete la dignidad del ser humano y vamos a poner la, la regla de juego, que aquí no se ha querido poner. Porque el mismo gobierno, yo digo, los saqueanos aquí no vienen, es que lo traen. La mayoría de los El religioso dijo además que no es una posibilidad que el país asuma las precariedades que vive Haití por su condición, al momento en que también solicitó no fomentar el distanciamiento entre ambas razas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.